A ver si esta wea. Bueno. he empezar de esto. Seso. Pues, pues chicos, sí. Uf, voy a bajar el volumen del juego. Me cago en la puta. Así. Así. Tono de piel. Pues esto es el Pokémon mío. Esto es un juego. Gorra. Corte militar. A ver. Cabello corto. Y de coña, chaval. Uh, Calo, es que Leo Cepillo Ay, espera que estoy soplando mucho. Madre mía, no sé qué parezco. Eh, cepillo. Joder. Corte militar. Pero aquí parezco que tengo un cagar la cabeza. Corte de graduación. Tú si vas a hacer la graduación, es que no tienes derechos. pareces un puto tacu. Cortinas. De punta. Ah, desgreñado. ¿Usted lo llames desgreñado? Estoy una melena, una cabrón. Despeinado. mola. Media melena. Muy cana. Muy puntiagudo. Rapao. Yo creo que despeinado, ¿no? Ojos marrones. Cara. Como que cara ninguno. Barba? Hostia puta. Bigote fino. Cejas. Cejas y barba. Cejas y bigote. Hombre, pues por poner cejas, ya de paso. Torso, camiseta. Camiseta sin mangas. Camiseta de mangas largas. Pues. Yo no le dejaba camiseta de manga larga. Botas. Zapatos. Es que yo no sé qué, qué cambia de las botas a los zapatos. Botas. Si te paras de mover a lo mejor me doy cuenta. Un pixelado los cambiará. El pelo, pues... En lo que azul. Escoger el color. Y las cejas... Las las quito. Y bueno, ya de frente... Eh, la camiseta, pues... Va, aquí, qué sé yo. de paso voy a mirar como mm. no me mola mm. sí, escoger el color pantalones, porque no puedo cambiar los pantalones, porque tengo que llevar estos bueno pues ya he puesto, eh, eh, escojo esto y luego el color de los zapatos Perfecto. Eh... ¿Canto? ¿Por qué no? Canto. Nombre de personaje. Tu madre tiene... Nah, eh. Es que Dark Sun by Man no queda bien Es que quedaría muy raro con la cara de este tío Dictus Tira el personaje Sí, tenía un personaje ya hecho Pero me da igual Quiero jugar desde el principio Hola, muy buena señora Soy su hijo ¿Cómo hablo con la gente? Ah, vale, que estaba escribiendo por el chat. ¿Hola? ¿Qué ¿Cojones, tío? Ah, vale, a Z. En fin, todos los niños se van de casa. Algún día... Así es la vida. Ah, nuestro vecino el profesor quería verte. Vale, señora. Muy lol. Ahora, han actualizado los sprites del profesor o eso. Entonces, yo no veo a nadie, ¿eh? Ay, sí, sí. Cuidado. En la hierba viven Pokémon salvajes. Punto a saber. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vente con mi banda. Pero es que, a ver, no sé si fiarme de, de ustedes señor. No sé si me va a violar o, o si va a darme lo, las buenas noches. Bosco, ¿por qué tienes esa mierda de nombre? Abuelo, estoy harto de esperar. Pues espera más gilipollas. Bosco, déjame pensar. Así ah, te pedí que vinieras. Espera. Dictus, toma. Aquí hay tres Pokémon. Están dentro de las Pokéballs ¿Vale? Cuando yo era joven Era un buen entrenador Pokémon eh, Bueno, un, entrena un buen entrenador De Pokémon eh, El de sobra Entrenador Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Bueno, pues por todos elegir Oye, bueno ¿y yo qué? Tranquilo, bosco Te daré otro a ti Estoy ya chupando más pija Porque hay tanta gente aquí A ver Ni de coña ¿Dónde cojones está el otro? Este, Charmander Sí Uf. Me vas a pelar la riata Hasta luego más pesado. Joder, hermano. Joder, hermano. Joder, hermano. Esperadictus, probemos nuestros Pokémon. Si te metes el Pokémon Paul. A ver. Estoy sin un parguela. Pero. Y un pringao de un par de cojones. Te voy a ganar en la primera. Voy a ganarte sin despeinarme. Lucha. Bruñido. Arañazo. Bruñido. Arañazo. Arañazo. Arañazo. Facilísimo. De eso va Pokémon. De estrategia. Pura y dura. No hace falta ni sobre, sobre levelear. Dictus Abuelo. Hasta luego. Venga, anda. Sí, tira por allí. Ah, bueno, se me curó el Pokémon Vale Mira, mira He copiado lo que ponía en uno de los carteles de pistas Que me da igual, niño De entrenador, que okay, sí, que me da igual, hombre Pistas de sí, sí, ya sé Abrí el menú, mira la D Y tengo aquí equipo, ajustes, ayuda, personalización Instancias Instancias, pero qué con esto Salida Ah, no, no Pensaba que salir del menú Joder bueno, tengo que ir a... Tengo que ir a por la carta. PG. El Pokémon que me va a comer la polla. Ascuas. No sé por qué me dan las cosas ya al principio, pero bueno. Quite la esencia de andar con arañazos por ahí. Pero bueno, yo hago lo que quiere el juego, a ver. Uf, ese chaval de desconectóse. Un ratata. Un ratata. Un ratata. Por cierto, esto no va a ser ni un loque ni la arma del cordero. Esto es porque me veo porque me apetece a mí. Armander nivel 7 Perfecto Bueno, pues eh, primero Qué concha de Pokémon es ese Qué Pokémon lleve, señora Creo que acuré dos veces Y no me di cuenta Hostia, un rotón. Espera, ¿mi Pokémon? a mi Pokémon lo puedo sacar de la Pokéball. Sé que le puedo cambiar el motor a algún lado donde era. Aquí. Alapeño. Vale, y ahora cómo saca el Pokémon Pueblo en letras mía. Elegir seguidor. Ya está. Hace mucho que no juega esto. Oye, ¿vienes de pueblo, Paleta? No, vengo de casa de tu madre. ¿Conoces al profesor Oak? No, llegué. que tengo uno de los Pokémon suyos porque entré y se lo robé. A ver, es que... Tiene correo. ¿Se lo puedes llevar? El empleado de la tienda Pokémon... ¿Por qué me, ha... porque me habla la caja de, de registrador? Va, me da igual. La muecana. Un poco lol que un, que un tío tenga el bigote blanco. Un centret. ¿Qué pinta que un centret? Eh, ¿qué más da? Es un Pokémon más. Ascuas. Sí, sí, sí, venga. Hasta luego. Joder, hermano. Estoy flipando. Venga, que sí, que sí. Me lo carrileo todo. Y ya está. Venga, arañazo y para tu casa. madre de dios madre de, madre madre de dios dictus cómo va tu Pokémon de puta madre creo que te quiere mucho joder en un momento nada más que he ido a por una carta ya me ya ya me quiere vaya Pokémon más conformista ¿no qué tienes algo para mí Dictus entregó el correo de Oak Porque habla mi pelo Abuelo Me he vuelto drogadicto de la calle Porque está ¿Qué qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Perdón que no, ya, ya me da igual hasta el tono que le puse antes Quiero poner un poco de de, de Ah, sí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 Le voy a robar el mapa. Te voy a robar el mapa a ti a tu hermana y te robo el dinero si hace falta. Ay, Dios. Gracias, niña. A ver, Pokémon. Esto no es un que así que me la pela, yo no quiero una rata. Ah, Me encanta. Las digo es un silbido. Hacen. Y ya. A ver, un Pokémon ahí interesante. ¿Me estás vacilando o no? Me estás vacilando. Ah, bueno, la rata tiene ataque rápido. Qué bien. Qué pena que muera ya. Pantalla humo. ¿Yo para qué quiero eso? Vale, esto ya me interesa más. A ver. Ah, es que un ratata. No, a mí me mola Sentret y Furret. Son Pokémon bonitos. Vale, pantalla humo. Ah, tiene vista el linz. Hostia. ¿tiene... A ver, no. No es mala habilidad, pero. En plan. Hostia, tiene vista el lince. ¿Te imaginas que lo matará de un golpe? Vale. Pues, mochila, Pokéball. Antes de nada, dar, dar todo el tipo de un Tecla es un tick nervioso. No es, no es que cree que vaya a capturar. Venga, anda. Hostia, no, no, no, no, no. Pokémon tampoco, mochila. Captúrate por favor Por favor, te lo pido En serio, me voy a gastar las pokeballs en este... Vale. Es que me tiene. Voy a meter otro. No creo que lo mate. Vale, me da igual. O te capturas o te capturas. Gracias a Dios. Gasté la última Pokéball nada más que para capturar un Sentret que lo necesito. Soy tonto o riego, prie, o riego piedras, porque madre mía de mi alma. ¿Qué Pokémon es ese? ¿O es un cosmético el lobo? Yo cosa mía, acabo de ver un Charizard más grande que el otro. Madre de Dios, pedazo de Charizard, ¿tú? Uf. ¡Hostia, pues...! Si dijo, madre mía, tremendo chaser. Eh... Esto con toval. Número máximo. Comprar. Ay, madre de mi alma. Madre mía de mi alma. Ese gordo que falla ahí. Hostia, un clon. Vale, objetivo principal de aquí. Tú no. Quiero un mono. ¿O esto también? ¿No? ¿Esto también? <ríe> Totalmente necesario. Ascuas. Vacilioso. <ríe> A ver, digo lo mal aposta. ¡No! ¡Me fui sin querer! ¡Le di sin querer una tecla! ¡A un Django. Bien, perfecto. Y luego capturo el... El este. Mm, vale. Foco energía. Le doy otro de ascuas Anto. <ríe> Antojo. Ya antojaste, güey. El monotaría. Ya antojaste, güey. Suyo, ¿eh? ¿Qué? Datos No me lo creo LOL eh, Voy a mover de sitio Este Para entrenarse un poco No sé mm, Vale Para pa entrenar Este bicho está Perfecto tiro que el sentret El sentret hace Hola Soy sentret Vale Placaje Bigotazo Placaje Lucha, gruñedo. Picotazo. Vale. Pokémon. Japaleño. Japaleño. Pues hija la peña y digo japaleño. Picotazo. Vale. Ascuas. Yota. La puta rata. Madre de Dios. No, no, no, no. En plan... <ríe> oscuro, oscuro. Me gustaría poder mover Ese tiene máscara de Oni. ¡Qué guapo tú! ¡Qué guapo! Ajá, vale, perfecto. Vale, a ver si consigo el, el, el Nidran Macho. Porque es que lo necesito, pero tremendamente pronto. No, hombre, no, un monkey, no. No, hombre, no. Este. Esto era lo que quería. Bueno, nivel 3. Para <risa> lo que hay, el nivel de Sentret. Está perfecto. Este puede tener punto tóxico. Eso ya. Malicioso. Esto me bajaba la defensa. Vale, mochila. Ya está. Uh -huh. Vale. Datos grosera a ver qué ataques tiene. Vale. ¿Qué habilidad tiene este bicho? No sé, pues me la. ¿Pueden... Vale, sí tenía punto tóxico. Tiene picotazo, veneno, malicioso, picotazo y placaje. Vale, vale, vale. Sí, voy a cambiar el nombre. Pico. Piculín. No voy a poner... Aceptar. Chango. No, nada, nada. Chango no. Naka no. ¿Qué? Macaco. Un macaco amable. <risa> Irascible y es amable. Muy lol. ¿Qué sube esto? más defensa especial y menos defensa, uh. ¿Qué ataques tiene este señor? Patada, vale, ya está, ya con esto ya gano a Brock. Por la simple razón de ser lucha. Es que lo no antojo golpes furia, vale, vale. A ver, este ya tiene mar, este, este tiene maría más, esto. Ves, potencial de ataques de tipo fuego. En un apuro. ¿Y este, y este tiene vista de lince. Vale. Pues voy a curar. Luego necesito tener un Pokémon. No de tipo volador, porque luego este. Porque ya tengo un Pokémon con un ataque de tipo vola volador, así que. ¿Para qué? Pero estaría guay en plan poder entrar a los Pokémon ahí súper vasto y súper rápido. está. Mm. Es que el que tiene demasiado nivel, demasiado, demasiado, es... Es este, el, el Charmander. Uff. Ahí se Nada, quiero ponerlos molde a todos. por saco. Tú tienes nombre de Llorón. Uf, como rentaba pillar un Gengar. Es que acabo de ver ahí el gasly Principal entrenar. A mí me da igual ya... Vale, la rata. La rata. Joder, es de nivel 5. No me toques la... Voy a tocar la opuña. A ver, Z. Primero se... ¿Ves? la madre que lo parió. Placaje. No, esta cosa no la haga duro. Cambiar de Pokémon lo cambiolo por el macaco este Sí, sí, bájame la defensa, yo tengo una patada baja y a tomar por saco, bicho. Oh. La rota revienta, chaval Uf. He un gruñu Así por despistar Increíble, increputoíble. Pero cómo cojones la rata. Uf. Lo de que tenga poca defensa va a ser un grave problema. Uh, no, me di cuenta del objeto ese de ahí. Uh, mola los toys. Vale. ¿Y el miau por qué va así? En plan, podían coger Sprite de Meowth. Bueno. No sé. Ah, una poción. Pensaba que iba a ser algo más, no sé, interesante. Yo creo que me puedo meter en el bosque. Ya sí, a principios. Y me he pensado y... A ver, no me puedo salir de Pero en plan, me meto en el bosque así. El bosque verde, creo que era. Sí. Me pego con un random... Bueno, cuidado, que a lo mejor puedo... <coughs> ah, meta por nivel 7. Va, ah, pero estos tienen... Endurecer creo que era nada más, ¿no? Placaje. Bueno, Endurecer fortaleza. Mientras solamente tengo fortaleza... Mm, cambio el Pokémon Voy a... Ya por probar ¿eh? Madre de Dios Vale, vale Creo, creo que si sí consigo... Perfecto. Voy a volver a darle a esto, ¿eh? Hostia, este metapod de... está fuerte, ¿eh? Yo lo único que voy a intentar ahora mismo es envenenarlo. a Perfecto. Madre de Dios. El combate eterno, chaval. ¿Has dado esa mierda por haber ganado a este. Los cojones de mago, tío. Este nivel 3, voy, voy a. Bueno, a ver, esto ya me lleva más normal, coño. Un Caterpie al nivel 6. Hostia, un Caterpie. chila. Ah. Oh, ah. No. Oh. de paso saco el macaco. Este sí que necesita mejorar. A ver. Golpes furia. Tengo River ahí El caso y que casi casi casi no voy a joderte de este peso entre patillas Joder Joder, es que... ¿Eso que hay Tony Chopper detrás del... del paisano o qué? Joder, es que paez... Paez Chopper, el Squirtle parece el gorro, el Monkey paez pa los cuernos. <risas> es que parece chopper, tío. Parece chopper. A ver. Es que el caso es encontrar otro Metapod, pero sin mudar. Es que, uff, con mudar... ¡Ah! ¡Ah! Metapod con mudar es... ¡Ah! No sé. Pokémon Tremendamente Capullo Vale Encontré un Tapod ¿De qué nivel? 7. Este tiene fortaleza Sí o sí Pero el caso es que puede, puede Tener mudar Ya estamos ¿Dime que no tiene mudar? Vale, no tiene mudar Perfecto Era picotazo Es que eso es lo bueno Una vez envenenado Solamente Es esperar Da igual que tenga fortaleza o no ...que el metapodo... ...le gane. Venga, perfecto. Venga, pues subí dos niveles de golpe. Madre mía, esto aquí la convención... ...ah... ...ya entendí. Joven Jano. Un Widdle. Veneno, veneno. Mejor. ¿Sabes? ¿Me acabas de sacar un caterpie porque te apetecido? Bueno, pues. Sí, échame el caterpillar de paso. <risas> Creo que no se podían envenenar a los Pokémon tipo veneno, era, ¿no? Nivel 7, a ver, lo dejé en buen nivel, en mi opinión. nivel 5 voy a moverlo aquí aunque pensando lo mejor sí porque puedo hacer que el mono este sea luego intercambiado por claro ah bueno y un cacuna además tiene tiene golpes furia este bicho sabes en plan de una mala Hombre, si me haces cuatro golpes furia, yo a lo mejor flipo. Tres. ¿Cómo cojones una cosa sin patas puede evitar los golpes furia? Ya está. Número de golpes 5, 72. A ver, el mono. Yo creo que se los puedo tanquear, eh. Tres Disparo de mora. Ay, picotado veneno. Por favor, que no me envenene. Vale, vale, vale, vale. Disparo de mora, vale. Es que yo un coñazo... ¡O no jodas! Uf, ¡Vaya suerte que tuve que no me lo envenenase tú! Es que si no soy una putada enorme. Antídoto. Vale, pues yo creo que me lo salto por aquí, ¿eh? un Pokémon tipo eléctrico. Puedo considerar capturarlo. ¿Sabes? A tomar por lo capturo, a ver. Patada baja. Esto me va lo que suponía. Golpes furia. Ah. Paralizado. ¡Venga, hombre! Pero si hay veces que quieres paralizar, se puede mover un Pokémon, ¿no? Encanto. Ahora el mono se ha enamorado, que ya es lo siguiente. Vale, ya está. Mochila. Tals de coña, ¿no? Eh... Vale Venga El Pikachu va a salir Esto ya está más claro que el agua por este este necesita entrenamiento es que no tiene es que solamente tiene un ataque Diciendo sí, llegaré a Brock y tal. Los cojones. Tampoco el bicho este. Uf, menos mal que no veo el cazabicho ese, pero me va a ver el de adelante. Vale, me va a envenenar el Pokémon. Es que lo no sabía, chaval. otra vez. ¿Me va a ¿Qué es esto? Me va a ver ¿Por qué tengo tanta prisa? Pues no tengo ni puñetera idea, Sammy Otra vez Hasta te gruño. demasiado fuerte. No, es que esto es un pringao. Eh. Eh. Es un ratata de nivel 4 ¿Cómo cojones? Es más rápido un ratata que tú Déjame ver, los Pokémon como cojones, Que es que los si ¿Sí te es molesta? Hostia puta, hay aguanta gente, ¿no? ¿Qué le pasó? entrenar un poco más este inútil ya está. <ríe> y está, yo lo único bueno que tienes, madre de Dios. Un poco más y te me mueres, amigo Ataque rápido Sí, por favor Esto, fuera Es lo más inútil que tienes Me hace gracia, ¿tú? Vale, voy a cambiar al mono aquí. Porque vamos al gimnasio este. Realmente, nos peleamos primero contra los pringados. plan, los chiquitos. Que son fáciles de vencer. Luego, literalmente, me, me peleo contra el líder después de comprar pociones. Ah, que solamente un chiquito. De puta madre. Sí, sí. Dominguero. Ah, pues era un campista. ¿Qué Gracias. que me ha puesto que hace más que el otro pantalla humo Si aguantes esto yo flipo contigo chaval A ver, a ver, ver cuánto les apañes. Madre de dios. No, no, si... Mal preparado sí que iba yo. Soy un puto inútil, ya. ¿vale? A ver, por pues, lo menos me quité un dinero. Un inútil, Pésalo, déjame en paz. Que ya lo sé, hombre, que ya lo sé. Déjame, por favor, no me secuestres ni me violes. Ah. <risa> déjame en paz, joder, que es muy pesado. Ahora tengo esa puta canción ahí. ¿Qué hacen repeti repetitivamente? Ya está. ¡Uf! ámbar. Joder el corte. Entrenar al mono ahí. En la hierba alta. Porque madre mía, vaya mierda de mono que me salió. igual, a ti te echo golpes furia así literalmente por lo menos sé que puedo hacer algo golpes furia no... En serio, el muro dijo... Tengo ganas de venderla... Mata el Pokémon. Este macaco es la polla, tío. Es que el mono, en plan, tengo ganas de meterla. Y va y se lo carga. Oh, un Bell Sprout. Un Bell Sprout. Qué bonito el Bell Sprout. Ah, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito el Bell Sprout. Dios, mi mono guión sado masoquista. Qué bonito el versato. Ah, la mierda de los cojones. Vale, la rata. ratat. Me gustaría que aprendieses otro ataque de tipo lucha, amigo. Increíble, aquí aprendo Aquí aprendo, sí, aquí consigo menos experiencia ah, Por favor, que tengas nivel 5 Por lo menos ¿En serio? Eso no me lo creo Ludo. Precisión 100, poder 20. Especial. Torpeja. <risa> Sí, por favor, no. golpe cara te tiene cincuenta, está bien, golpe suerte así por mirar. ¿Cuándo tiene patada baja? Claro, varía del peso del Pokémon. ¡Mierda! Que no se utiliza... Sí, sí, sí. Hostia. Pero es que estoy ahí muy harto ya. ¿eh? ¿Cuánto llevo? Una hora. <ríe> Hostia puta. Alto ahí, en clenque. Sí, que sé que me vencieron una vez. Pesado. Todavía estás años luz. Derretar a Brock. Entonces, ¿para qué me trajo otro tío a retarle? Campista angelito. Echa el Sans sansrio. A ver. Campista angelito. Le echo el bofetón lodo al bicho este. Le bajo la Le bajo la precisión. Me echa arañazo yo le hago... Te quiero culiar. Voy a echarle bufetones solo. Si le bajo la presencia al Pokémon y a tomar por culo, tío. Uf, uf, uf. ¿Cómo, cómo pega duro eso? Ah, me mata a mono. Campista Angelito, no lo podemos dejar en tablas y tal. <risa> ¿Cómo cojones y que tienes tanta precisión, tío? Literalmente, te bajé la puta precisión. Te bajé la puta precisión a tu Pokémon. A poder envenenarte cabrón estoy en lo este feature. y el otro un faena Me encanta, a ver... Qué asco, chaval es que para encima el Pikachu este tiene otro ataque más útil. Envenena la primera is it? Ya está. un pichi Ay dios Mira un macho A lo menos en la primera Yo creo que debería entrenar más al mono. Al mono, porque... Que te muevas, Pikachu, de los cojones. Perfecto. Ya, a ver, sé que tiene un muflete estático. Creo que era... Bueno, electricidad estática, eso, coño. muflete estático y un ataque, coño. Mm... Serena. Joder, le bajó el ataque. Es una defensa especial. La puta mía. Pero no, es pues bueno, pero no me gusta la, la rata a nivel 5. Tampoco lleva tanto. Golpe karate. que en plan ganas de culiar. Estoy flipante. ¿Te matando a una familia de ratatas? 41 Me gustaría cambiar y la puta naturaleza. El bicho es una mierda de naturaleza, chaval. Le doy al botón que trae antojo y ya está. Ya está lo mismo digo un botón que trae antojo bufetón lodo Mono está envenenado El mono está envenenado Es que jugar así por libre Ay, que le dio patada baja Así, pros, a, a ver cómo van los... Ay, mira que monim más guapo. Es reza izaguacho, hijo puta. ¿Cuándo te llevo de tiempo ya? Uf, una hora y veinte. vale, vale, vale. Ah, sí, yo creo que se ve mejor así. Aunque parece un pegote feo en la pantalla. Ja, sí, dejó así. De toma culo. Es que yo pensaba que se podía hacer más grande. Este me da algo. Así ya por curiosidad. Dicen que le clefe... que feiré viniendo en la luna. Que sí, niña. Que tú te fumaste un porro. Porque evoluciona con piedra lunar. Por favor, Mono. Bueno, gana campista angelito. Ya estoy hasta los huevos del campista angelito. nodo nada más que para que no acierte el, el, el trampa rocas o el tumbarro Que sí, que voy a dejarlo sin precisión, que hielo interesante. Y ahora el mono dice, tengo ganas de culiar. Pokémon random, venga. ¡Me no! Venga, pa'lante A ver, sé ¿sí que se un el patrón Ah... Oh. Elena, coño. Vale. A ver. El mono será más rápido que eso. Y tirar a por el bicho ese eh? sí. Sin eso Yo parezco tonto o algo No sé Si puedo comprar esto como número máximo Pues ten... Espera que a lo mejor ¿Puedo vender algo? No Puta mierda chaval Ando pelado y voy a ir a ver si Vale, ya está Y voy a comprar más pociones. Con hmm. patada podría vencer a Lonix. puta madre, eso no tenía por nada más. Voy a intentar hacer lo que se pueda. Voy a de la precisión. Voy a empezar a bajar la precisión. mi vale patada baja patada baja En serio, este me lo paso de, de, a la primera. Pero luego para el otro tengo que hacerlo 50 veces. Ahí me te tumbas rocas. ¿Y aquí le enseño yo esto? Entonces lo vendo a alguien... Solamente me dan 100. ¿Cómo va esto? Pero tumbar rocas ya sé que todo en todo caso. Porque... Sí. ¿Cuánto llevo grabando? Una hora y media. Yo voy a, voy, voy a ver si se lo puedo vender, ¿eh? Ni de goya tumbas rocas Usar Pues mira tú Que tienes una puta mierda de ataques Esto se va a tomar por culo El mono va muy adelantado Yo creo que Hombre. Ah, bueno. No, no hay, no, no hay no. No, no te estaba mirando. Si esto hubiese pasado. Siento yo de pequeño. Pues dicho, ¿por qué te voy a estar mirando? ¿Daré yo de pequeño? ¿Por qué te voy a estar mirando? porque Charmander. Oye, cojones. Y que puede aprender tumbas rocas. No voy a. curar. Y no es que voy a gastar la pociones ahora. Que sí, que tengo mil, pero. hostia. Prefiero ir guardando. hacer un mongólico. en Están cazabichos. No. Cornelio. Las cosas. Voy a cambiar de Pokémon. No, nine, no, hay no, no, no. Toma. Por atacar Pokémon. <ríe> No, no, no, no, no Voy a mirar a qué nivel evoluciona este Porque Evolución Eh Dieciséis eh. eh, yo creo que lo dejo por aquí, eh En plan Muy lol